Un saludo para Daniel Ramos y Alan Pindero. Hola, perdón otra vez por la tardanza, pero esta vez no estaba ocupado con la escuela, esta vez fue porque me vi ir con un juego, el cual se llama Brawl Stars, no sé si lo conozcan, me vi si en una semana pasé de estar en las 9000 copas a las 11000, XD, otra cosa que quiero decir es que, si en algunas partes se escucha medio raro, es porque el narrador no lo lee, o el autocorrector lo cambió. bueno, antes de empezar quiero aquí que los personajes que salgan no son de mi propiedad créditos a sus respectivos creadores sin más que decir comencemos mientras Goku descansaba el clan gremory estaría hablando rías diría chicos hay que estar alertas por un sujeto ese sujeto tiene un pelaje rojo pelo largo y una cola nosotras con aquel intentamos atacarlo pero fue en vano nuestros ataques no le hicieron nada Y y habló no se preocupe presidenta yo lo humillaré por usted no hice ese sujeto estar fuera de nuestros hacerle nada, creo que esto hay que informarle a Sir Sech Sanma, pero creo que será para después, cierto chicos, hoy iremos por el familiar de Isei nota la verdad no recuerdo la línea que iba aquí así que nos saltaremos hasta cuando llegan al mundo de los familiares, fin de nota, estaríamos viendo que Asia encontró su familiar y yendo con su presidenta, Asia vería el fondo y dijo, presidenta mire a ese lugar, Rías vio un tigre de color blanco, con rayas negras y unos ojos rojos imponentes y dijo, eso es imposible, que hace un familiar supremo aquí, solo aparece cuando alguien digno de ello puede domarlo, el tigre se posaría en un tronco que estaba ahí, y Asia dijo que bonito así saliendo hacia este para tocarlo. Rías dijo: creo que Asia podrá domarlo, ya que es una persona de corazón puro, así intento tocar al tigre, así el tigre la aruñó con sus grandes garras, Asia salió corriendo hacia su presidenta, porque me aruño, Asia se quedó con miedo, Rías, porque ella no pudo. Si es una persona de corazón puro, y no dejaré un gato cualquiera lastime. A, Asia lo mataré, y espera. Isay intento atacar al tigre así este creando una ráfaga de aire mandando a volar a isei isei gritó ah, a mi cabeza a lo lejos pasó una persona ya que no lo vio y dijo presidenta no es ese el sujeto de aquel día y que hace aquí rías dijo si es ese es el sujeto nota no pregunten cómo goku llegó ahí porque ni yo sé pero es para la trama x de x fin de nota, el tigre salió corriendo hacia donde Goku, y se empezó a acariciar con sus piernas, así Goku diciendo, ah, ¿Qué hace él aquí y que quiere, Sarama le diría en su mente, Goku al parecer él es un tigre categorizado como supremo, acabo de ver todo acerca de él, y al parecer con un su ataque más fuerte puede destruir un país entero, con Goku, bueno tal vez me pueda servir, así de este acariciándole la cabeza, y el tigre se apegó más a él, nota, Sé que tal vez se pregunten, porque Goku parece un poco sensible, quiero aclarar que, Goku será como, frío, sádico, y un poco con animales ya que, los animales no tenían la culpa del desastre de los humanos, y tenía un poco de cariño hacia ellos, y otro aspecto el cual no recuerdo XD, también se me olvidó decirte que acá Goku está en la fase 4, fin de nota, el clan Gremori se acercó al Saiyajin, diciéndole tú qué haces aquí, Goku no prestó atención ya que seguía hablando con con Sarama, Isei dijo, ¿cómo te atreves a ignorar a la presidenta? Lanzándose contra él, Goku seguía sin prestar atención, Isei estaría a metros de pegarle, pero en eso el tigre se pondría enfrente de él lanzando un rugido, mandando a Isei a unos árboles. Así Goku dejó de hablar con Sarama, ya que el rugido lo sacó de sus pensamientos, diciendo por qué grito, viendo a todos lados. Comprendiendo la situación, volteando a ver a Rías, Rías dijo que nada que te tenga que importar, una última advertencia, si me sigues fastidiando te mataré sin misericordia, Isei al oír eso dijo, no te perdonaré por hablarle así a la presidenta Aada. saliendo de los árboles, con un puño apuntado a Goku, al estar cerca de Goku este lo frenaría con un dedo, diciéndome están empezando a fastidiar, dándole la orden al tigre de que ataque a Isei, el tigre a una velocidad asombrosa estaría en encima de Isei, así este empezando a torturar a Isei, con una fuerza asombrosa, le quitaría un brazo a Isei, lanzándolo lejos, luego empezó a rasgar su estómago con sus afiliadas garras, empezando a desangrar dejando a Isei medio muerto, Goku le dijo al tigre que regresara, esta es una pequeña advertencia de lo que les puede pasar si siguen molestándome, así este se perdería entre los árboles con el tigre, Ria salió corriendo donde Isei diciendo, aguanta un poco, luego estarás bien con unas lágrimas marchándose, al inframundo buscando desesperadamente los lágrimas de Fénix, dándoselas a Isei, quedó inconsciente, así llevándolo a una cama para que descanse, con Goku, estaría pensando, bueno tal vez me pueda ayudar este tigre, a recolectar información, llegando a un árbol con césped diciendo... Parece un buen sitio para descansar, diciéndole al tigre que si quería descansar, este solo meneó la cola, Goku se sentaría, seguido por el tigre, tomando una siesta, pasado los minutos despertó, volteando a ver al tigre laminado se, este se paró y diciendo, bien es hora de irse tocando al tigre y teletransportándose en frente de su casa, diciéndole al tigre que si quería estar en una dimensión de bolsillo donde podría descansar todo lo que quisiera y que lo llamaría cuando lo necesitara el tigre meneó la cola, y así esté encerrándolo en la dimensión de bolsillo, entrando a su casa, viendo a Kuroka viendo la televisión, Kuroka solo saludaría a Goku, hola Goku-san, este solo pasaría de largo hacia su habitación, con Kuroka, estaría triste porque no le contesto, bueno no me rendiré, luego de pensar conclusión de que me estoy enamorando de Goku-san, tirándose de nuevo al sofá, continuando para ver televisión, nos situaremos en otro lugar, veíamos a una y roja, caminando por un pasillo llegando a una puerta tocando esta, del otro lado se escuchó un pase así está entrando, hola Sirsech Sanma, diría Rías, hola hermana dijo este, a qué se debe tu visita, bueno quería pedirte ayuda, una persona muy poderosa humilló a mi clan y a mí. era una persona alta, de pelaje rojo, Pelo largo y una cola, espera, dijiste pelaje rojo, cola, y pelo largo, si él dije, no puede ser, donde te lo encontraste, en dos ocasiones me lo encontré, la primera vez fue, mientras iba con Akeno a un sitio con una presencia poderosa y terminó siendo él, lo intenté unir a mi nobleza pero fue imposible hacerle algo, le lancé mi mejor ataque y él estaba como si nada, y nos advirtió que si lo molestaban nos mataría, la segunda ocasión fue reciente, de los familiares, para buscarle un familiar a, hacía Issei, pero solo hacía pudo obtener uno, y con Issei no se pudo. Lo más sorprendente fue habernos encontrado a un familiar supremo, los cuales solo salen cuando aparece alguien digno. En este caso, el familiar fue un tigre blanco, rayas color negro, y unos ojos rojos imponentes. Hacía intento tocarlo, a lo que supuse que ella podría domarlo porque es una persona pura, pero no, fue lo contrario, el tigre la terminó arañando, luego de eso. Issei intentó atacar, pero el tigre con un rugido lo mandó a volar, después apareció ese sujeto a lo lejos y el tigre salió hacia su dirección, empezando a acariciarse junto a él, después de eso le dije que, que hacía en ese lugar, y como no me contestó Issei intentó atacarlo a lo cual el tigre lo defendió, así el sujeto reaccionó dándole una orden al tigre de masacras a Isei, el cual ya está en un estado mejor, el sujeto, dijo que eso era pasaría si lo molestaban, y desapareció. Sir Sech dijo, por lo que me cuentas, llego a deducir que es el sujeto del que el líder de Los Ángeles nos comentó. Según un sujeto de pelaje rojo, pelo largo y cola era tan fuerte, que pudo frenar a los antiguos líderes en conjunto con un solo dedo, también cuenta que el sujeto traía un dragón más fuerte que los dragones celestiales y el dragón del apocalipsis, incluso siendo mucho más grande en tamaño que ellos, diciendo que cuando se transformó en su tamaño original, salió del planeta y saber cuánto más creció, entonces por eso estamos alertas buscándolo para evitar de nuevo lo que hiciste tú y que nos venga a matar junto a su dragón, por eso te digo, no lo vuelvan a molestar, y si lo vuelven a encontrar, avísenme lo más rápido para estar ahí, y dejarle en claro que no lo molestaremos, bueno chicos hasta aquí el final del capítulo, y perdón por no traer capítulo, el capítulo lo hice un poco corto,